y esto es lo suyo, se les va a ver así, o sea, de por Dios, lo logré así, así, una, una cosita de nada, así se les va a ver. Hola, mi nombre es Elizabeth y este es mi canal Ellie Beauty. El día de hoy les voy a dar unos tips de aseo masculino, ajá, así como lo escuchan, mis queridas, mis queridos. Aquí hay caña para cortarle a todos, a todos, entonces bueno, vamos a empezar. Tip número uno, para los chamacos, para los hombres queridos de nosotras. tienen que arreglarse sus cejas, sí, que no tengan ahí como una hormiga toda la vida, no, no, no, no. Tienen que arreglárselas, ah, pero eso sí, sí, parecer, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, sin, sin dejárselas así como de mujer, ¿sí? para aquí les voy a dejar unas fotos, pues para que ustedes se vayan enterando de cómo hacérselas, ¿ok? una segunda cosa, súper importante, es que vamos así por secciones. Bañarse bien. Bañarse es lo más esencial de este punto, porque si ustedes se bañan bien, van a abrir a rico. Y no van a tener así en su cuerpo sudor ni nada de eso. Importante. Bañarse bien. Y esto es, vea No, es que aquí sí me voy a desbordar. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que cortar las uñas. Ajá. Ustedes no pueden tener las uñas así como una mujer. Largas. Ni estas uñas del dedo chiquito así. Que no sé si me enfoca ahí. Así no la pueden tener. No, eso es horrible, eso es lo peor que ustedes pueden hacer en toda la vida. Sus uñas tienen que estar bien corticas, hacerse manicure. Si no les gusta ir al salón de belleza por sí, X motivo, háganse las uñas ustedes. Nomás se la cortan, se la liman y se echan una capita de esmalte transparente y ya. Ya con eso sus uñas van a estar divinas, incluyendo las uñas de los pies porque no queremos así pies con... Onicomicosis aquí, gracias. Otra cosa. Así. Si ustedes por alguna razón de la vida, de la genética, tienen vellos en las orejas y en la nariz, córtenselo. Miren a ver si se compran unas tijeritas. Es que tienen la punta como así doblada, así, así algo así. Y se le recortan todo, todo, recórtense en todo eso el de las orejas porque hay hombres que tienen bellos en las orejas, porque no tengo ni idea. Y los bellos de la nariz, muy importante, aunque suene raro. Ustedes se tienen que afeitar todo, ahora que estamos hablando así del cabello. Tienen que afeitarse todo, todo todo. Achilas, achilas, <risa> bigotes, barba, bueno, si a ustedes les sale esa barba de puberto y esa, y ese bigote de puberto, quítenselo todo todo, no pueden dejarse eso porque realmente eso se ve fatal, se ve horrible, horrible. Si usted no le crece el barba, no se ponga barba. Punto. Punto. Si ustedes quieren verse hermosos, todo el tiempo tienen que mantener impecables, impecables, sin barba, sin bigote. <risa> sin barba, sin bigote. Sin pelos en las axilas y muy importante, demasiado importante para todos los que me están viendo. O sea, importantísimo. Ustedes les va a dar un tip, un tip muy importante. Ustedes se tienen, ustedes se tienen que afeitar el pito. Si sí, esto suena raro y preguntarán por qué. Pero ya les voy a decir la razón de por qué es obligatorio que se afeiten el pelo o el... O como se diga, sin que uno lo censure, ¡ay! ¿Por qué? Porque ya cuando ustedes tienen mucho pelo, digamos, una mata así, así, y esto es lo suyo, se les va a ver así, o sea, de por Dios lo logré, así, así, una una cosita de nada. Así se les va a ver, y ustedes quieren que se les ve así. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen demasiado pelo, se les ve más pequeñito. Así. <risa> se les ve de esta manera. Y no, si ustedes quieren, mejor dicho, que se les vea su entre las piernas, los, de verdad, eso da vea, muchos puntos. Y, y, y hace como... Y expresa que usted es un hombre limpio. Créanme que si ustedes tienen menos vello allá abajo... Ustedes se les va a ver uno más grande y dos van a tener mucha mejor higiene. allá. Sí, es que no, no sé cómo decirlo, pero ustedes entienden. Van a tener mucha mejor higiene, no les va a oler a maluco, no les va a sudar tanto. ¿Y por qué los he concentrado? Y... y uh, buen cambio ese tema. No use lociones de 5.000. ¿A qué me refiero con esto de lociones de 5.000? Esas lociones... Para hombres que venden, que tienen unos olores fuertísimos que... ¿Usted pasa? Gente, las muchachas van a quedar así. Ese man apesta. Ese man apesta el mundo. Y no, ¿cierto? ¿Ustedes quieren que cuando ustedes pasen así todos todos digos todos guay, guay, guay? Oh, ¡Uy! Las chicas quieren qué rico huele, mm, y está como guapo, y así, porque nosotras somos así, aunque usted no lo crea, entonces, ya sabe, no utilizar lociones de 5000. inviertan un poquito, hay un lugar en Bogotá, y supongo que en otras partes de Colombia y del mundo, que venden las fragancias de las lociones, y ahí usted puede hacer su propia loción, entonces hagan eso. Es la mejor opción que ustedes pueden hacer así, como que personalizan su olor para que no huelan igual que todos. Y es súper económico, como 8.000 la fragancia o algo así. Tienen que llevar con ustedes mentas. Sí. Y evitar, digamos, si ustedes van a una cita con una chica así guapa como yo. <ríe> no mentira, pero si van con una, a una cita con una chica o alguien, su novia o algo así, eviten eviten completamente comer ají y cebolla estos dos porque ustedes les pueden encantar un montón un montón pero créanme que el olor a ají y el olor a cebolla y más si los dos están juntos querido, queridos esto les va a quedar el olor en la boca por lo menos dos días y si ustedes están ahí eructando a cada rato Botando gases por tu boca, pues imagínense, ese olor va a salir así, como una bomba, como el gas mostaza. Bueno, no, no tanto así de grave, pero ustedes entienden, ¿sí me entienden? Entonces, lleven siempre mentas o un cepillo y crema dental para lavarse la boca si ustedes llegan a, a consumir estos alimentos, ¿ok? Importante, también llévense un, un lubricante labial, esto suena raro, pero ustedes me entienden, un chastic y así, una cremita de cacao o algo que les ayude para que sus labios siempre estén hidratados y rosaditos y besables. Importante, importantísimo, ustedes tienen que tener su ropa interior limpia, sí así como lo he Ustedes tienen que tenerla limpia y bonita. ¿Por qué? Porque si ustedes van a salir, digamos, a una noche de pasión, no les gustaría encontrarse con unos cucos rotos. Bueno, a nosotras no nos gustaría encontrarnos con unos cucos rotos o ahí con la mancha de pipí, bueno, de orines en, en todo el calzón. Sí, o sea, horrible. No, no, no, no. O Sean muy aseados con eso. Y tienen que tener, o sea, yo les aconsejo que tengan ropa. Negra interior, ¿no? Ropa negra y ropa interior color oscuros, colores oscuros, punto. Colores oscuros. Y pueden tener de vez en cuando unos rojos, pero así como oscuros, si ¿sí? Ustedes me entienden. Toda la ropa interior de ustedes tienen que ser oscuras porque, pues, ustedes hacen chichi y ch Se y se lo empacan y, pues, obviamente les va a quedar ahí la mancha de chichi. Y no podemos. No podemos permitir eso, ¿verdad? Importante también, este va con estos puntos. Utilicen toallitas húmedas. ¿Por qué? O sea, estoy grabando y este consejo muy gay, muy... Ah, muy... Sí, como esto es para niñas, pero no, señores. No, señoritos. No, muchachitos que me están viendo el día de hoy. Esto es importante. ¿Por qué? Porque primero... Los hombres tienden a sudar demasiado, entonces cuando ustedes sudan, se limpian así el sudor. Con las mangas de las camisas, de los sacos, o cogen la, la camisa y se limpian. Mal, mal, mal. Y lo que les sale mejor, porque se van a ver más fresquitos, como si se acabaran de lavar la cara y así, es coger una toallita y limpiarse. Incluso ustedes pueden... Cuando vayan al baño, importante. Hacer del número dos, exacto, del número dos, ustedes con las toallitas húmedas se limpian la colita y cuando ustedes se levanten de los puestos no les va a oler a mierdita. una cosa, ¿sabes qué? El pelado ya le pueden decir las cosas porque ya tiene... Un... Pero sí, es exacto, es exacto. Incluso ustedes se pueden limpiar ahí, su, su, su amiguito, su amigo, su sol, su compañero, también se lo pueden limpiar para que no les huela a orines. Antes de, o en el transcurso del día, si ustedes, no sé, tienen algún compromiso oral y así. Importante, importante, usar pañitos para limpiarse la colita, la carita y el pipí. Importante, importante, las medias. Ajá, las medias, y con esto va unido a otro punto, pero bueno, las medias. Ustedes, hombres, a ustedes les gastan un montón las medias, o sea... Compran medias una semana y ya la siguiente semana o están disparejas o están rotas. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero tienen que comprar medias por lo menos cada, cada cuatro meses. Por favor, que no sean medias blancas, no medias blancas y siempre tobilleras, bueno, y de colores negros o colores azul oscuro. Así por si a usted se le pierde uno, pues va a poder disimular. Importante, este, por eso les dije que este punto iba unido al otro, ya ustedes saben. Spray para pies. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan talco, el talco deja blanco, ¿verdad? O sea, ya vengo. 146 minutos más tarde, 2000 años más tarde, una deuda con la sociedad más tarde, la siguiente. Mañana. Mañana sin falta. Algún día. Oh. Volví. Volví. Bueno, aquí les voy a hacer el ejemplo. Se echan y ya. Eso no les va a quedar olores, no les va a quedar blanco ni nada. Y tiene un buen olor. Y esto les va a durar, de verdad esto sí dura y les va a oler las medidas riquísimo. Riquísimo. Y ya sé que la gente ecológica dirá, ay, los sprays dañan el medio ambiente y la capa de ozono, pero, ¿qué importa? <ríe> es preferible que, no, bueno, no, eso es muy antienemigo de la, del ambiente, pero bueno, es preferible que ustedes inviertan en un spray a que les pase esto. Y les va a quedar así los pies. Y ustedes quieren, realmente quieren que ustedes vayan a la casa de su novia, o de su pareja y así. Y ustedes vayan caminando en medias por el piso y les quede ahí su huella. Yo creo que no. Utilicen el que... spray para pies. Es la mejor opción. Y quédame que esto les va a quedar oliendo los pies y las medias. ¡Riquísimo! Cúrtese el cabello. Bueno, esto va en dos puntos. Invierta en un buen peinado según sus facciones de la carita. Ajá, ajá. E invierta en... Un buen peluquero, ajá, ajá, y evite, o sea estos son tres en uno, tres en uno, buen peinado según sus facciones de la cara, ajá, ajá, un buen peluquero y evite el gel, ah bueno y cortes el cabello cada 15 días si es posible. ¿Por qué? Porque eso le va a dar muy buena presentación personal y usted se va a ver impecable todo el tiempo. Y así las chicas van a decir, ¡oh, wow ¡Qué hombre más limpio! ¡Lo amo! Y van a querer salir con ustedes. Ajá, ajá. Y, ah, bueno, lo del gel. Eviten el gel. Eviten, esperen que tengo una cosa ahí en el ojo que no me deja vivir. Ya, eviten el gel. ¿Por qué? Porque el gel les deja ahí como como el lambido de vaca, como si se hubieran hinchado agua panela para que se les aplastara el cabello o sea se va a ver muy feo utilicen alguna cera o algún... o alguna qué? o alguna pomada sí, alguna cera o alguna pomada para el cabello y cada que, que esto les va a un look más natural con más movimiento y el cabello les va a quedar muy bonito y brillosito tienen que utilizar una toalla limpia y sin olores sí. Porque hay hombres que se bañan, cha, cha, cha, cha, cha, cha, y se secan cha, cha, cha, con la toalla. Y la dejan ahí, entre las cobijas, entre los cajones, entre el armario. Y esto lo que hace es coger olores. Olores como a guardado, como a perrito mojado, así. Y cuando ustedes se vuelvan a bañar y se vuelvan a secar, pues ese olor de la toalla se impregna en su cuerpo. Y van a oler muy feo, muy feo. Así que no se los aconsejo. Siempre una toalla limpia y sin olores. Importante también, importante también. Usen un buen desodorante, no desodorante, ajá, antitranspirante. ¿Por qué? Porque el antitranspirante evita que usted huela chucha, que usted huela feo, que usted huela ah, vagabundo. No utilicen AXE, AXE, ajá. ¿Por qué? Porque esta es una fragancia para el cuerpo, no es un antitranspirante, no es un desodorante. Entonces si ustedes utilizan eso es como si se estuvieran echando loción y... Se saltaran el paso del desorante. O sea, loción con chucha, la peor, la peor combinación. Bueno, con, ¿cómo es? como Con chucha, no porque en otros lugares le conocen diferente a la chucha. Con olores en la tazila, ¿sí? Ah, bueno, ah, o sea, no puede ya, yo pensé que esto se iba a alargar un montón. Pero bueno, ya terminamos. ¿Sí? Bueno, sí, ya terminamos el video de hoy. Espero que sigan todos estos consejos y ustedes se conviertan en unos chicos y hombres súper limpios. Créanme que si siguen todos estos consejos, mis amores, no habrá chica que se les resista. Les voy a hacer también un video sobre cómo conquistar a una chica. ¡Oh, ¡Ay, de por Dios! Esto va a ser fantástico, fantástico, porque ustedes se van a morir con estos truquitos, si ustedes ya lo sabían y me quieren comentar alguno, pues allá en ese video lo podrán hacer, mientras tanto, suscríbanse, denle me gusta, comenten allá abajito todas sus sus inquietudes, todas sus, sus cositas, lo que quieran comentarme, y nos vemos en un próximo video, yo soy Elizabeth y te amo mucho, chao.